Con Thermomix puedes obtener un café molido perfecto, rayar queso muy fino e incluso preparar tu propio azúcar glass. Decide el tipo de molido simplemente ajustando la velocidad y el tiempo. Gracias a su potente motor y sus cuchillas de altísima calidad, moler y rayar es sencillísimo. Moler.